con ustedes a través de la pantalla de América Sport acá estamos en la Laguna Cuero de Zorro vamos a intentar la pesca de pejerreyes hoy cayó una linda helada, ¿eh? creo que la primera helada del año bueno, vamos a ver cómo nos va la pesca Laguna Cuero de Zorro en Trenkelauken que siempre da buenos resultados bueno, vamos a ingresar a pescar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 Bueno, vamos a iniciar la pesca, vamos a salir a pescar. Buen día, Mauricio. Buen día, Marcelo. ¿Cómo va? Bien, ¿todo, ¿Todo bien? Vos? Sí. Bueno, ¿vamos a intentar la pesca? Sí, vamos a ver qué sale después de las primeras heladas del año. Sí. Frío hoy, ¿eh? Frío. Hoy y ayer. Sí. Y laguna planchada. Y laguna planchada. Y bueno, es un desafío que vamos, que vamos a tener. Sí, sí. ¿Eh? creo que no va a faltar el pater de cuero de sol. ¿no? <risa> y bueno, de la cancha, ¿importante es estar pescando? Pero sí, mirá qué día vamos a pasar hoy. Barro.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 Acá yo más larga, ¿viste vos? Bueno, hay de, en todos lados. Yo ya re dos pique tengo que entrar en ritmo, ¿viste? Che, un pescado hermoso, Mauricio. Mirá que pescado, ah, hermosísimo. Bárbaro, y lo tragó. se lo vamos a comer. Andan bien las Sí, una barbaridad. Bueno, yo ya re pique. Ezequiel también arrastra. Sí, yo también en re r recién, lo que pasa es que tenía el pique abierto, y, ah, y, bueno, y cuando lo fui mala a lavar ahí se... Tac, se fue. Ahí se fue. Bueno. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Mirá, ¡Ajá! ¿sí? Sí, sí, sí, ¿sí? ¡Mirá que dientudo, no, flaco! Sí, bien. Bueno, Bueno, yo tuve otro pique allá mientras tanto, ¿viste? A verlo, mirá que dientudo, impresionante. Bueno, no, para, hacer no, no, para hacer filé. ¿Viste cómo fue el pique? Fue no. el también. Sí. Bueno. Y yo tenía pique otra vez allá, y ahora se me fue. No, no, no, no no importa A veces uno le erra, eh No, no, no, no pero hermoso chico. Bueno, habíamos Había tirado Mauricio un patornote para ver por las dudas Si no se, si no se levantaba viento, oh, hermoso pejerrey abajo Así que para los amigos cordobeses Que les gusta pescar abajo A con... ellos les gusta pescar con patornote y balancín, ¿no? Así, Ellos les gusta mucho esa pesca. En los balancines, ¿sabes? Sí, ¿sabes? sí. Bueno, todos los muchachos que me llaman. Ahí está la pesca de, de fondo acá, impresionante. Y allá tengo piquín, ¿a, sí, a ver si lo puedo agarrar este. Ahí está. Bueno, ah, bueno. seguimos la cena. No paramos la cena. Ya se me habían escapado dos así. Calentó la muñeca Marcelo. No, no, no. Lo que pasa es que me distraigo, viste. Mirá el centro, cabecear No, todo no, no puedo, no puedo, no puedo. Mira, mirá que pescadito. El... Mira, hermoso. Ahí lo dejo adelante. Mirá, cómo lo dejo para la cámara, chicos. Bien congelado. <risas> sí, bueno, qué pasa, tragó porque lo... Se lo tragó porque lo dejé mucho tiempo. Bueno, barro seguimos. ¿Qué está llevando, ve. Y bueno, el Paternosti este tiene eso. Cuando no hay mucho viento. Abajo está, mirá qué lindo pescado, che. Hermoso. Está abajo, está abajo. Y bueno, hermoso Mauricio. Ahora se está levantando un poquito de viento, mira. Pero son las primeras heladas el pescado. Sí, claro. El O ayer y el hoy. El pescado sale le targa ahí. Mira, mira. La... ¿no? Otra vez. La cábala esa Mauricio. Vos tenés que traer uno con el Paternote y yo me pongo a filmar y me agarra el pejerrey, vos podés no creerlo. Otra vez, con la, con, la, otra vez con, la, con la que tengo como 80 centímetros, 90. Sí, sí, muy lindo el pejerrey. Y bueno, eso es lo que tiene el cuero de zorro, que, que te da unos pejerreyes hermosos. hermosísimo. En todas las medidas.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 poner, hay mucha gente que por ahí le gusta llevar los reels y este tipo de caja le va perfecto porque los sacan tienen un espacio completo para poder eh, meter un reel o alguna línea de flote algo que le ocupe mucho espacio después tienen modelos así de este estilo con bandejas para lo que le gusta tener todo un poquito más organizado bandejas que se despliegan de, de, de, de adentro hacia afuera en este caso es una caja que viene con dos bandejas eh,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 Siempre encuentro nuestros datos ahí al pie de, de la pantalla Así que bueno, esperamos su consulta y espero que le haya sucedido. Un abrazo sí. ¡Ajá! Mirá cómo va, mirá cómo va uh -huh. Lindo llevó, ¿eh? Sí, capaz que quería comer la línea mía Hermoso pejerrey ¿eh? Bueno, ahora con pescarricera, ¿ves? Ahí en, toda la, en todas las profundidades. Del pescado. Ah, qué bonito, che. Mirá qué pescado. Qué hermoso pejerrey. Eh. Está gordo el pescado, ¿ves? Qué lindo, qué lindo. Bueno, paro. Bueno, acá está Ezequiel. ¡Upa! ¡Qué pescadito Ezequiel! Mirá. Ah, la verdad que es todo pescado hermoso. Todo lo que salió hasta ahora. pescado, ¿eh? mira, La verdad que muy bien alimentado. Qué tamaño. Muy bien. Barro ese. ¿Cerquita pico? Sí. que bolos, eh? Hermoso como lleva che. Despacito llevó. ¿sí y allá tenés el patornoste con pique también. Toma Flaco, vaya Toma, toma, toma que se lo lleva. Toma, vaya vos. Así hacemos el doblete. Ah, qué lindo Mauricio. Ah, oh, qué pescadito che.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 Ah, para que lo levante ¿eh? ¡Ah, hermoso! Bueno, eso es el ¿ves? ¿eh? ve. La foto flaco ahí. ¿eh? Ojo que está doblando la caña, eh. Saltale el tanza. Asojale la carretela ahí. No, acá está otro Mauricio. Acá está otro Ezequiel. Bueno, ese... Chao, ¡Qué pescado! ¡Muy buen corte! Bueno, espectacular. A ver, Luciano, agarra tu pescadito ahí.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 Con la helada se va abajo. Se venía pescando bien arriba. Sí. Bueno, lo estamos pescando igual con la pajarricera. Sí, bueno, es temprano, por ahí mira. Mira, mira, mira. Está enredado el flaco y ahí tiene un pescadito en la pajarricera. Bueno, sí. seguimos. Pejé. Sí, pejé, pejé Vino arriba, pico, mira. No, una cosa de loco. Está en todos ¿Sí? lados el pescado. ¿Eh? Sí. Bueno, está en todos lados el pescado. Hermoso.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 Comunicate al teléfono 02241 1557 2180 o visita el Facebook Pesquero El Faro guión del medio Chichis venía Vení a pescar pejerreyes a Laguna chis, chis Pesquero El Faro.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 ¿Está lejos, eh? Está este lejos, a lejos. Media vuelta. Abajo. Abajo todo otra vez. Ah, qué hermoso bicho, qué Hermoso. Muy lindo pescado, muy lindo. Espectacular, Mauricio. ¿Eh? Sí. Y el este viste. Linda clavada la viste, flaco. ¿Eh? Ah, hermoso pejerrey. Confilé. ¿eh? Levantatelo si te queda. Que veas que Ah, ahí está. Hermoso pejerrey, ¿eh? eh. Muy lindo, muy lindo. Confilé. Hermoso pejerrey. Hermosa clavada. ¿Cómo sacó? Sí. Muy lindo. Muy lindo pejerrey. ¿eh? hermoso, mira que pecho, oh, filé otra vez, filé otra vez filé a ver ya como está el hermoso, ahora con otro, bien secuencia, seguimos la secuencia hermoso, bien arriba pico se enredó ah, y pasó, y pasó mirá, mirá, mirá, 20 20 centímetros de profundidad, ¿eh? Mira vos, ¿viste lo que? Pica tanto abajo con el paternoste. Que... Un, poquito... un poquito más chico. Me falta bien. Sí, no, no, pero espectacular, sí. espectacular. Cerquita ese aquí el pico, ¿eh? Sí, acá cerca de... Cerca de... En la embarcación, sí. Re cerquita, mirá que por de cerquita, bien de la boquita. Ah, la espectacular. Ah. Recién había tirado hizo, no había navegado nada de la línea nada, y ya, ya ahí nomás picó. Bárbaro, espectacular. Te no no hay... digo porque hay de todo, Puebla. hay de todo acá. ¡Ay cómo ¿Sale? pasó! Ay, no, lo, no lo podía sacar, ah. chico, se me venía para arriba. Se me venía encima, ahí estamos. Sí, viste como venía de costadito. Bueno, una pesca espectacular y el día espectacular bueno no doy abasto eh si sí, arriba no no es una cosa maravillosa mira que pescado, que pescado hermoso wow, espectacular eh que linda pesca, que linda pesca bueno no para de picar bueno, otro con el pater Arriba, viste vos lo que es ah, una cosa de loco Pica más arriba que abajo eh Pica más arriba que abajo, hermoso pescado Muy lindo Hermoso pescado Voy a, voy a cortar la, la, la brazolada que había puesto larga Sí, la le ha... seguida ah, arriba Si, sí, si sí, si sí, picó, está picando bien arriba el pescado Hermoso. Bien arriba, ¿Y ¿Viene otro ese? Ah, te enredaste, bueno. Este te toque y ¿Cómo la lleva Ahí sí, Ah, estoy con un lindo pique. ¿Cómo color. Qué colores espectaculares. Pero viste que hay lugares que nos brinda el color. Ah, no, después tienes que cambiar. Por ahí hay días que no... Esta me explicó la que iba a cambiar. escuchó, viste? Que la iba a cambiar la ¿Eh? Escuchó que iba a atacar la profundidad y me picó ahí, Mauricio. No, no, no. Arrancate ahora con los dos, Mauricio. Eh, se quiere. ¡Apa! El... Mirá que lindo. lindo. Otro lindo porte de Espectacular, el, ¿El un... pater. también está picando? Sí, también. Se cruzaba por este. Chao, que... era. <risa> otro enredo. Sí. Ajá, como iba, che piña iba eh hermoso sí, está muy oh. afilada la, ah, la está con todo che no, no, línea no la, la brandon, línea brandon. nueva esa impresionante barro barro sí, está abajo otra vez mira van todos lados pica arriba pica abajo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 Te diste cuenta que de 10 piques, 8 los tenía ahí en la. Hermoso pescado, eh. Muy lindo. Lindo, sí. Sí, sí. Qué hermoso pescado rey. Se nos complicó con el viento. Sí, se complicó con el viento, pero bueno. Ahí sacaste unos que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 ¿Cómo se encarna una línea de fondo? Eh, Miguel no quiso. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a encarnar. Eh, bueno, como siempre, posa caña para poder encarnar. Para que la mujer no se salga. Ahí estamos un lujo, Chiro. Ahí. Bien, ahí, y sacamos el anzuelo por la boca.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 Espectacular, eh, muy bien, felicitaciones, viene ¿eh? ahí. Bueno, seguimos con Chiro. ¿eh? Bueno. Eh, bien, bien, bien. Vamos a ver si viene otro pejerrey en esta mañana hermosa. Una helada, se fue, ahí se fue. Se fue. Muy rápido trae, ¿no? Muy rápido, dice Palito acá. Pero acá estamos, con él. Un no, no, este haciendo... brazo, brazo mecánico, tiene el brazo así. Bueno, acá venimos. Mira, mirá, que mirá, Mira, eh, en mi caña eh, le dimos para que el hombre esté acá, porque ni armó ni acá, y se le fue, se le escapó acá. No, lo hizo golpear ahí y se le fue. lo que hizo. Ahí viene, viene ahí. Bien ahí, menos mal que están al lado de nosotros ustedes, bien ahí. Mira, de la boquita, mira qué mal que come a fondo, Mirá. mira. Bueno, acá venimos con Chiro, con otro hermoso pejerrey, acá con gente amiga, ¿cómo andas? Bien, bien, bien, Bien, todo bien, todo bien, todo bien. Bueno, acá venimos con un peje muy lindo, ¿eh? 27 centímetros tiene. Bien.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 pejerrey, pejerrey de 26 25 y medio 26, a qué de 26 estamos filmando, maleducado seguimos, seguimos, chiquito bien ahí, bien ahí se activó, ¿eh? bien se activó ¿Eh? acá está nuestro amigo Claudio que nos vino a visitar ahora vamos a pescar o no? Una, una picadita para dos sí bien ahí eh y mira la casita que tiene oh.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 Casa San Gregorio, Santa Fe.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 Dónde está en Altos Verdes, Pesquero San Antonio. <risa> Acá está, hoy me parece que no es mi día. Vamos a devolver. ¿Eh? Dale Bien ahí Miguelito Vamos todavía Rompamos el hielo Como dice Bueno acá venimos con Miguelito Otro hermoso pejerrey rey ¿eh? Bien ahí Miguel Bueno Seguimos Espectacular Miguelito Otro más con otro con Miguelito gareteando ¿eh? siempre gareteando la mejor opción y miren los pejerreyes que salen gareteando ¿Sí? miren lo que es Altos Verdes esto es Altos Verdes miren es qué cercano. qué pejerrey Altos Verdes impresionante la pesca que estamos viendo ¿Sí? impresionante Miguelito bueno seguimos miren Vamos que los tenemos acá, Miguelito acá Frente, está justito frente a la casa del basquetbolista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 ¿Qué cantidad de pejerrey? ¿Y qué calidad? más y seguimos bien ¿eh? muy buena pesca che. muy buena pesca seguimos miguelito dale ¿eh?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 De 40 de 40 de 40 Espectacular los 25 Las 25 piezas de cada uno Están ahí Lo demás fue al agua Bueno, mi grito Otra jornada más nuestra Del duro dinámico bueno, será hasta la próxima peca.